Y hemos llegado a la parte más importante de este curso y es hacer SEO en todos tus videos. Dentro del Creator Studio de YouTube vas a elegir el video con el que vamos a trabajar. Y ahora te voy a explicar exactamente qué es lo que tienes que hacer. Mira, tienes que elaborar un titular de acuerdo a las palabras claves investigadas. Por ejemplo, yo me quedo aquí con Adobe Photoshop, me voy a este archivo de texto y resulta que la palabra Adobe Photoshop tiene más de 4 millones o cerca de 5 millones de visitas entonces tienes que armar una especie de rompecabezas en el titular donde vayan las palabras claves con la mayor puntuación que has hecho en la investigación de vida y por eso es súper importante hacer una buena investigación entonces tengo la primera palabra clave tengo la otra palabra clave el panel de curvas y tengo la otra palabra clave y este cómo cambiar, cómo hacer, cómo diseñar, cómo realizar, cómo ejecutar, está muy bien posicionado en YouTube. Entonces tienes que armar un rompecabezas con las palabras claves. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a marcar en bloque, voy a copiar y acá en la descripción voy a pegar. ¿ok? Voy a guardar los cambios. Cuando haces esto... Automáticamente estás creando una conexión o una interrelación entre titular y descripción. Y esto ama YouTube. Créeme que esto es obligatorio. Vamos más abajo. Los emojis son obligatorios. La llamada a la acción para que te sigan en todas tus redes sociales. Una pequeña frase que la puedes elegir o si no, no. Pero esto sí es obligatorio. Los hashtags. Esto sí debes colocar. ¿Cómo se van a armar las etiquetas? Antes de las etiquetas tienes que poner una opción que diga no es contenido para niños, porque si no lo pones, no vas a monetizar en ese video. Entonces dale clic aquí. Ahora, ¿cómo se van a armar esas etiquetas? De la siguiente manera. La primera etiqueta debes poner el titular y esto es obligatorio. Entonces estamos generando una conexión titular, titular, descripción y etiquetas. Y ahí vamos muy bien. Quiero que te fijes muy bien en esta puntuación que tenemos aquí, 68 sobre 100. Eso significa que estamos muy bien rankeados. Mi anhelo es que puedas llegar a los 70 o pasar los 70. Entonces, ¿cómo vamos a armar esto que está aquí? Vamos a poner estas etiquetas. Y en la parte inferior, este plugin te recomienda que también puedes poner, mira, tutoriales, tutorial. Y en la parte derecha se va a cargar algo también, más palabras claves voy a dar clic aquí donde dice adobe si te fijas muy bien estamos 483 sobre 500 casi hemos llegado a saturar 500 sobre 500 que son las palabras claves que te permite eh, youtube crear pero si te fijas muy bien aquí estás en 69.3 esto es una verdadera maravilla voy a dar clic en guardar en la parte inferior eh, aquí en la parte de superior perdón tenemos la lista de reproducción que eso te lo voy a explicar en los siguientes videos qué es lo que tienes que hacer en tarjetas, esto es obligatorio vamos a dar un clic ahí, se va a abrir una nueva ventana y las tarjetitas voy a pausar este video, son estas opciones que están acá, mira, cuando va corriendo la cabeza lectora vamos a ejecutamos, sale este mensaje que está acá arriba, eso se llama una tarjeta, ¿cómo se coloca? vamos acá, añadir tarjeta de la lista de reproducción y por ejemplo yo le voy a poner este que está acá, clic en crear tarjeta muy bien, entonces ya tenemos dos tarjetas en este video. Puedes poner hasta cuatro. Automáticamente se si han guardado los cambios. Voy a cerrar esta ventana. Vamos a poner la pantalla final. La pantalla final, por defecto, te deja 20 segundos finales YouTube. Pero como aquí el video dura solo 45 segundos, la, las pantallas finales las he puesto aquí al final. ¿Cómo se trabaja esto? Mira, Voy a elegir esta que está aquí, que vendría a ser aquí la opción de suscribirse. Lo editamos, lo vamos a borrar. Nos vamos a añadir elemento. Ponemos suscribirse, crear. Lo vamos a colocar para acá. Es importante que siempre pongas al final de, de, de esta pantalla el botón para suscripción. Puede ser un poquitito más pequeño, esto lo voy a hacer un poquitito más grande. Entonces cuando venga la, eh, la cabeza lectora o el video en YouTube, lo primerito que va a aparecer es el botón de suscripción y luego los otros dos videos. Muy bien, damos clic en guardar. Ligo otra vez hacia el video y aquí prácticamente estamos terminando la lección del día de hoy. Déjame decirte que esto a mí me ha costado muchísimo tiempo hacer este SEO y hoy te lo estoy regalando para ti. Déjanos tu comentario, ¿qué tal te pareció esta lección? Por favor no te olvides de compartir, suscribirte a este canal y te espero en la siguiente lección que está así mismo igual de fuerte.